Siquio, ya hemos tenido en San Francisco de Macorís tormentos de situaciones de mal proceder o mal manejo de la alcaldía. Ser administrador de lo público demanda ciertamente honradez o principios y aquellos que son lo más importante. Y creo que fue alguno de los regidores dijo cumplimiento de la norma, no sé si fue Sonia, de la ley. Su visión al administrar los recursos públicos y el ejercicio de la alcaldía de San Francisco de Macorís, Siquio NG de la Rosa como gerente y teniendo un funcionario que tiene poderes por encima de, de la tesorería, de, de, de gerencia financiera, que se llama el Contralor. Respetaría... Y cumpliría Siquio esas normas. ¿Esa será o será el funcionario que más me cuidará a mí. Porque yo voy a cumplir con las normas. <risa> y ¿Cómo entonces... Fue es que, que esa será mi una de las mis principales... Ali de... aliadas. Porque yo, la instrucción y los señalamientos me que, que ella me pueda hacer, yo lo voy a tratar de cumplir <risa> al pie de las letras. Este, porque eso es parte de la transparencia. Y yo oferto transparencia. Y actúo con transparencia. Así que no habrá mucho problema. Ahora, eh, mira, yo seré un alcalde. Yo habla, eh, lo repito mucho, de concertación y participación. Eh, que es parte de la buena comunicación. Eh, con los sectores, líderes. Eh, de, de la provincia, de la localidad eh, y entonces yo seré un alcalde que aparte de, de mis funciones como alcalde seré un ciudadano preocupado eh, por las cosas que la sociedad civil eh, eh, eh, se une para pedir eh, en un tiempo pues se unió el pueblo para pedir el 4% sí. pues yo siendo alcalde me, para ciertas peticiones que emanen del propio pueblo, yo me quito en ese momento el traje de acá de, y me convierto en ciudadano para sumarme a pedir cualquier petición justa que, que, un, que, el, que el pueblo pida. Por eso yo ahorita hablaba de un conjunto de obras que se merece San Francisco de Macorís y que no se le ha construido durante 20 años de gobierno. Eh, que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, que comenzaron en el año 1996 eh, con la ilusión de que aquí se podía construir el, el Aeropuerto Internacional de Atillo, sí. y luego se le dio la espalda dos a, ríos. a eso. Sí. Y en ese momento ofertaron la Plaza de la Cultura, desde el año 1996. Entonces yo... ...lo que es esas obras de la Plaza de la Cultura... ...que no pertenecen al Ayuntamiento... Este, eh, eh, ...la planta de tratamiento de Agua Negra... ...la avenida de circunvalación... Eh, ...la reapertura, reitero... ...porque son cosas de importancia... ...de la zona franca... ...para que ese elefante blanco esté ahí cerrado... Este, ...son eh, cosas que yo... ...como alcalde... ...me voy a unir al pueblo a que esas obras se ejecutan, porque son de necesidad para el desarrollo de San Francisco de Macorís. Siquio, sí, ¿qué podrás tú hacer con sí. la, pe eh, la petición de la carretera? Permíteme, ahí te, te, te voy. Ah, okay. Aquí yo tengo anotado, eh, cuando me hablaron del de, de, de turismo interno de acá, eh, bueno, es de vital importancia la conexión de la carretera Río eh, eh, San Francisco Río San Juan sí. aparte de que va a traer mucho desarrollo a esa vía eh, que comiencen por aquí por, por, por Jaya eh, sí. por ese lado es eh, eh, algo que yo tendré muy pendiente para sumarme a, a las peticiones de cosas que no pertenecen que no, que no pertenecen la, al ayuntamiento ahora, a mí siempre reiterando las Obras que pertenezcan al ayuntamiento municipal, este, como lo indica la ley, esos serán unos fondos muy especiales que uno no tocará, que no sean para obras. No he hecho menciones detalladas de obras, porque muchas de ellas yo te voy a decir que yo los barrios pienso sembrarlo eh, de, sembrar de canchas deportivas, donde sean necesarias porque eh, un barrio usted ayuda al desarrollo de ese barrio eh, eh, construyéndole el centro comunal, clubes eh, este, canchas deportivas para que el niño de ese barrio, sin salir de ese barrio, tenga donde ir a practicar deporte y donde la comunidad se pueda reunir eh, en especie de clubes, eso es ayudar al, al buen desarrollo de la eh, de, de los barrios eh, olvidados. Para mí, los barrios de San Francisco de macorís van a ser eh, de los puntos que más interés yo le voy a poner, a darle seguimiento para que eh, los niños eh, y la juventud de esos barrios eh, crezcan eh, por buen camino. Y tomen el buen camino del estudio, de la práctica del deporte, del arte y, y de la cultura. Ahora, vuelvo a las obras. Eh, ahí tenemos un mercado. Que hay que buscar una solución a ese mercado. Y así, eh, ya la ciudad de San Francisco de Macorís le caería muy bien tener como un camping diversión donde los ciudadanos eh, de este pueblo se puedan ir los domingos y los días de fiesta a pasar días con su familia y donde hayan facilidades eh, de, con seguridad eh, hasta de ce celebrar eh, cumpleaños, pasadías. ¿Y qué conllevaría ese camping eh, don Siquio? O sea, eh, bueno, de... yo tendría que ver si el ayuntamiento pudiera tener presupuesto para eso. Pero como yo he dicho que yo tengo la seguridad que yo voy a estar acompañado de un nuevo gobierno que es del partido que me va por el que me voy a, a elegir alcalde, serán de la propuesta que uno diligenciará. Así como yo diligencié cuando fui gobernador eh, el asentamiento del proyecto Aguayo, así como yo diligencié cuando fui gobernador en el 78, eh, pensando en la juventud y los estudiantes, que don Antonio Guzmán de Agricultura le donara los terrenos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí donde me tocó a mí, siendo secretario administrativo de la presidencia, influir para que construyeran la extensión eh, de esa universidad. Así yo siempre voy a actuar, diligenciando también con el gobierno de turno, eh, porque yo siempre he estado y estoy actualizado para lo que necesita San Francisco de Macorís. Soy un hombre de una experiencia extraordinaria, pero con una mente actualizada y siempre pensando también en la juventud. Es sí. idea y es aplicable, es factible ponerla en ejecución. Muy bien. Don Siquio, eh, decenas de personas, cientos más bien, nos están escribiendo a través de WhatsApp, pero quiero leer algunos de ellos. Es Ramón desde Vista Valle. Dice que está 100% con usted. Vamos a enfocarlo aquí, muchachos. Dile a Ramón desde Vistelvalle que yo le voy a Valle a dedicar un día fijo a la semana. ¿no? Como, como se A Valle, atención, ahí, eh, muchachos. Eh, y a los demás barrios que estaré permanentemente sí. en contacto. Le preguntan con el... también de Vital Valle que si usted va a ampliar las brigadas de recogida de basura. Vamos a verla por aquí. Eh, preguntan que si la multiplicaría las la brigadas de recogida de basura. Cuando en ese yo fui sector. alcalde tenía la, la ciudad como un plato de comer, incluyendo el mercado, que ahora estará más limpio que cuando yo fui alcalde. A propósito de su gestión, eh, ha sido una si se quiere una cultura, hasta ¿verdad? hasta que entró el, el, el, Alex Díaz como alcalde, de que se denuncien en la sala capitular eh, corrupción eh, con relación a las obras. Y esa pregunta también va extensiva a los regidores que están acá. Mire, yo debo decirte públicamente de uh -huh. la gestión de Alex Díaz, que ha sido una gran gestión y con mucha transparencia eso sí. yo lo digo públicamente perjudíqueme o no perjudíqueme pero Porque yo hablo la verdad con relación por ejemplo a su gestión eh, y la sala capitular y eso es también extensivo para los regidores eh, tendremos ahí una sala capitular eh, eh, limpia sin, sin denuncia de corrupción con relación a la aprobación de eh, obras lo primero es que yo eh, demostré cuando fui al alcalde que supe buscar la armonía y la comunicación permanente que yo voy a hacer con estos regidores que salgan electos, porque uno tiene que eh, brindarle eh, confianza, paz, eh, como autoridad, como jefe del gobierno de la ciudad, a la ciudadanía, brindarle seguridad eh, y, y esa armonía y paz eh, en la administración, de eso no hay duda.